Bueno, la idea es en este jueguito hasta acá, usando los adoquines de apoyo, ¿no? vamos a poner ahí esta, esta plancha. ¿okay? Y es. Eh, salchichas hechas por Nomi, y ahí panceta ahumada, una picadita mientras se hace todo. Y Nomi, ¿Cómo están hechas las salchichas? Eh, carne de cerdo, carne de vaca. Y panceta ahumada adentro y condimentos, todo procesado. Ajá. ¿Y, eh, ¿y, ¿Y cómo después, haces el embutimiento? Con film, con papel film. Ah, ¿y después? Y después la cocinamos, primero un touch de freezer y después la cocinamos con eh, en, en caldo de verduras Ajá. y después este las eh, las sellamos y estas están cocinadas, digamos hervidas, pero sin sellar Y ahora así? van a ser asadas. Ahora Acá. van a ser asadas. Acá. Bueno, yo te digo, más que salchichas son codeines, ¿eh? sí, Porque son... la forma, bueno... Y claro. la forma no tanto, sino por, por el, el contenido que tiene. ¿Ves? Ahí está la cuestión. Y le puedes poner ajo, cebollita dentro Sí, claro, lo todos que venga, los condimentos ¿no? que vengan. Bueno muchachos, una receta más Ay, del un taller. Un poco de maicena, pues. Maicena, una receta nueva del taller de corte y Ver sí. por favor veganos afuera, ¿eh? lo siento mucho <risa> la misma grasita lo cocina pero le pueden poner muchachos unos buenos bloques de manteca ahora vamos a agarrar una salchichita y se a olvidan, no, sé se está sellando, calentito, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. y también se le puede poner, que me encantaría hacerlo, después que no mire la cámara lo vamos a hacer, le vamos a poner un par de huevitos también ¿sí? Bueno muchachos, como siempre, una buena cerveza y un buen cuchillo. ¿Mm? Block 78. Hasta pronto. Gracias. A todos.